Hace tiempo, decidí participar en la Minimalistic Jam 2. El objetivo era crear un juego con estilo minimalista, como lo sugiere el nombre de la Jam. La idea era no hacer sprites de más de dos colores cada uno, no exceder un límite de 10 colores en todo el juego y mantener el sonido simple. Tiempo después pensé, si intenté participar en la Minimalistic Jam 2, debe haber una primera, es lo más lógico. Decidí entonces buscar el videojuego ganador de esta última y conocí a Color. Efectivamente se trataba de un juego minimalista, de otra manera no hubiera ganado. El juego a simple vista lleva un paso más allá las limitaciones impuestas por las reglas de la jam. Hace uso de tres o cuatro colores creando un mundo en escala de grises contrastado por el nivel final que le da nombre al juego. Un nivel de abstracción más abajo tenemos a Hook, un juego de aproximadamente una hora de duración que ni siquiera tiene pantalla de título. Sí, aparece el nombre del juego, pero de una manera creativa hace parte del primer nivel y es la única vez en la que se nos muestra texto alguno salvo por los créditos. Hook juega con las líneas, círculos y semicírculos, creando en ocasiones abstracciones de garfios. Por eso se llama así. Es tan minimalista que además de eso y la banda sonora que no sabría cómo describir, no ofrece más que entretenimiento. El minimalismo en Thomas Woods es diferente, no se siente la rigidez presente en un juego como Hook y da un aire de tener más vida que Color, se siente orgánico, con las diversas ironías que la palabra conlleva en este juego en concreto. Thomas estaba solo, en poco tiempo empezó a pensar, a ser consciente de todo lo que le rodeaba y a conocer las leyes físicas de su nuevo mundo. A pesar de ser literalmente un rectángulo, poseía ingenio y la capacidad de intención de aprender, era algo así como una inteligencia artificial. En nuestro mundo real el término inteligencia artificial es algo ambiguo, generalmente se asocia con el software capaz de aprender, razonar y autocorregirse tal como lo haría un ser humano. En el ámbito de los videojuegos se programan los NPCs para dar la sensación de tener pensamiento propio, a pesar de que lo único que hagan sea seguir patrones. Cuando jugamos Worms contra la CPU, el equipo enemigo aparenta ser consciente de la posición de los personajes del jugador realizando un movimiento más o menos efectivo, dependiendo la dificultad elegida. En WoW, cuando jugamos contra el entorno, los enemigos deben saber a quién atacar. Y sí, atacan al primero que decida meterse en su campo de visión o al que dé el primer golpe, pero su blanco varía si detecta mayor amenaza en otro jugador, ya sea por hacer mayor daño, por no hacer más que sanar a su compañero atacado impidiendo así que el NPC pueda matarlo, o simplemente aumentando temporalmente la amenaza con movimientos propios del juego, pensados para situaciones como esta. En Thomas Gozalón no existe nada de eso. Irónicamente, nosotros somos quienes controlamos la inteligencia artificial. Para tratarse de un juego llamado Thomas Gozalón, Thomas no está solo por mucho tiempo. Después de terminar los 10 primeros niveles del juego, se nos presenta Christopher, un cuadrado que a diferencia de Thomas, es completamente inútil. Thomas tiene la habilidad de dar grandes saltos, Chris no. En un inicio, no es más que una carga y un obstáculo para avanzar de nivel. Déjenme explicarles. Thomas Musalon parece un juego de plataformas, pero no lo es per se. Tiene partes de plataformas, pero son sumamente sencillas no requiere ningún tipo de reflejo de parte del jugador y afortunadamente no lo hace porque su detección de colisiones es algo mala es muy difícil hacer dos saltos seguidos en algunas ocasiones nos vamos a quedar pegados a las plataformas y en otras ocurrirá todo lo contrario las plataformas nos empujarán así estemos completamente quietos personalmente catalogaría el juego como un puzzle el objetivo es dejar a cada personaje en la parte del nivel que le corresponde indicada como el contorno de su respectiva forma. Para esto hay que hacer uso de las habilidades de cada personaje haciendo que trabajen entre sí. Porque no solo están Christopher y Thomas, a medida que avancemos en el juego habrán cada vez más personajes. Está Claire, quien tiene el superpoder de flotar sobre el agua, Laura, el interés amoroso de Chris, que además funciona como trampolín, John, un rectángulo más largo que Thomas que gusta de alardear, y un par de cuadriláteros más. Una vez encajado a cada personaje en su respectiva posición, se avanzará al siguiente nivel. Y por si se lo preguntan, no, no me estoy inventando lo del interés amoroso del cuadrado. En el juego se exponen los pensamientos y las personalidades de los protagonistas a través de un narrador con acento inglés, que está presente en absolutamente todos los niveles. Esta exposición junto con la banda sonora del título generan un sentimiento de inmersión que uno no esperaría experimentar al primer contacto. De cierta manera, nosotros descubrimos el mundo junto con Thomas y los demás, y crecemos con ellos. Esto naturalmente genera conexión con los personajes. Christopher al comienzo me fastidia por su sentimiento de inferioridad frente a Thomas, pero eventualmente se le coge cariño. El personaje evoluciona y al final le da igual que Thomas o John sean mejores saltadores. Él puede ayudar de otras formas. John es un tipo presumido que siempre busca el reflector sobre él para demostrar su grandeza, pero le teme la idea de quedarse solo. Claire tiene un arco de redención. Después de su aparentemente inminente fin, descubre su poder y lo usa para ayudar a quien la necesite preocupándose por los demás como lo haría cualquier otro superhéroe, etcétera, etcétera. Así como a ellos se termina conociendo a cada personaje dentro del juego, pareciera que el estilo minimalista de Thomas Gussalone hubiera sido elegido precisamente por eso, para que los consumidores de videojuegos seamos capaces de dar prioridad a los aspectos más importantes, es decir, adentrarnos en la personalidad de cada uno de los personajes a controlar, mientras nos dejamos llevar por la excelente banda sonora, la historia y la maravillosa estética. En diseño gráfico se define como orgánicas a esas figuras irregulares, imperfectas y caprichosas que comúnmente se encuentran presentes en la naturaleza. Como las nubes, árboles, demás plantas y animales. Thomas Walsallon evidentemente no es orgánico en ese sentido. Es todo lo contrario, geométrico. Todo está hecho por cuadrados, rectángulos y rombos. Sin embargo, su mundo, por más simple que sea, se siente con vida. Sus fondos están llenos de movimiento, las animaciones son fluidas y los efectos de sombras y partículas están excelentemente trabajados. Esto aunado a la manera en la que se cuenta la historia, la maravillosa banda sonora, los personajes superficialmente arquetípicos y unidimensionales, su cooperación y evolución, y sobre todo su condición de inteligencias artificiales, dota de vida a lo inerte. Y lograr que el jugador sienta tanto, con aparentemente tan poco, ese es el poder del minimalismo.